El objetivo de este vídeo es conocer cuál es el funcionamiento y la configuración básica de esas y Compass. Y para ello eh, tenemos una nueva configuración en pantalla. Arriba tenemos brackets, pero en este caso con la pantalla dividida en dos. Y abajo tenemos el finder, lo que sería el explorador de Windows, que en este caso está abierto en una carpeta determinada que es la que nos va a servir como punto de partida de nuestro proyecto. Y a la derecha lo que tenemos es un terminal que está eh, ubicado justamente en la misma carpeta donde tenemos ubicado el finder. Bueno, pues antes de empezar a trabajar con, con Compass vamos a irnos al punto de partida, lo que sería SAS y vamos a hacer alguna prueba con él. Lo primero que debería de llamarnos la atención es que aquí en brackets tenemos un fichero abierto, está vacío todavía, pero que la extensión no es CSS sino que es SCSS. Esto es así porque no vamos a escribir en formato CSS sino que vamos a escribir reglas en formato del preprocesador. En concreto SAS admite dos tipos de formatos luego los veremos, y uno de ellos, que será posible el que utilicemos durante todos estos vídeos, es el formato SCSS, que es justo la extensión que tiene nuestro fichero. Bien, pues antes de empezar a escribir código, vamos a abrirnos a la consola, y vamos a hacer que SAS esté controlando las posibles modificaciones que hagamos en nuestro código, en nuestro SCSS, y que en cuanto detecte una modificación, automáticamente compile y genere nuestro fichero CSS. Evidentemente podríamos trabajar como en un compilador normal, como en NetBeans o como en Visual Studio, en el que redactamos nuestro código y cada cierto tiempo le damos a compilar de manera que ese código fuente se convierte en el código máquina correspondiente. Podríamos trabajar así, pero en este caso vamos a hacerlo de una manera diferente, de tal forma que cuando grabemos nuestro fichero, automáticamente SAS entienda esa grabación, esa modificación del código como que tiene que lanzar el proceso de compilación. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues simplemente es eh, llamar al comando sas, que es el comando de, de compilación, con el parámetro watch, indicándole el nombre del fichero de origen, que en este caso es unidad 04, eh, v023, f01, y separado con dos puntos, el nombre del fichero de destino, que en este caso va a ser el mismo, solo que en este caso con la extensión css. Damos a intro, Y automáticamente SAS crea una serie de ficheros temporales y ya crea automáticamente lo que es el fichero CSS. Fichero que obviamente eh, estará vacío. Así que vamos a darle código, vamos a escribir código en nuestro fichero SCSS para ver cómo hace la compilación. Ahora mismo carece un poco de importancia, eh, que entendáis lo que estoy haciendo, pero básicamente estoy creándome una variable, eh, un valor de 10 píxeles. Y voy a hacer, por ejemplo, que la cabecera de nivel 1, su tamaño de fuente, sea justamente la variable que me he definido. Vamos a grabar el fichero, archivo, guardar, y automáticamente habéis visto que en la parte de la derecha el fichero con extensión CSS ha aparecido. O sea, nos indica que ha detectado un cambio en el fichero y que... Eh, ha hecho la compilación y el fichero resultante es el fichero que tenemos aquí a la derecha. Por supuesto, en todo este proceso no podemos cerrar el terminal. En el caso que lo cerrásemos, cerraríamos también el proceso que está, eh, que está vigilando lo que es el fichero y eh, la compilación no se realizaría. Deberíamos en ese caso volver a abrir un terminal y eh, realizar la compilación a mano. Bueno, pues acabamos de ver un poco el funcionamiento eh, general, el funcionamiento básico de lo que es SAS. Así que vamos a dar un pasito hacia arriba y vamos a conocer cómo funciona COMPASS, que en el fondo sigue siendo SAS, solo que con ciertas vitaminas, ¿no? un poco vitaminado. Vamos primero a cerrar, a cortar nuestra ejecución, limpiamos el terminal, y vamos a crear un proyecto COMPASS. ¿Y qué es un proyecto COMPASS? Bueno, pues aunque suene un poco grandilocuente, un proyecto COMPASS no es ni más ni menos que una serie de carpetas donde poder estructurar la información de tu proyecto HTML, teniendo en cuenta ya que existe una carpeta o que van a existir una serie de ficheros que van a tener el formato del preprocesador, que no van a ser CSS. Para crearlo, aunque yo generalmente utilizaré lo que es la consola, lo que es el terminal, pero en este caso, y ya que hemos instalado la aplicación Compass App, vamos a utilizarla para crear nuestro primer proyecto. Para eso nos vamos a la barra de menús y aquí aparece lo que es el icono de Compass. Pinchamos, se despliega un menú y tenemos la opción, tenemos la entrada del menú que es crear un proyecto Compass. Ese menú nos abre un submenú donde la primera opción es el tipo compás y eh, en el último submenú tenemos la opción de proyecto. Pinchamos y nos va a decir dónde queremos crearlo. Vamos a elegir la carpeta en la que estamos y vamos a llamarle ejemplo SAS 1. Le damos a grabar y vemos que automáticamente nos ha generado la carpeta del ejemplo eh, SAS 1, también ha generado hasta un title, Eso es un error del programa. Lo vamos a borrar porque no sirve para nada. Pero eh, dentro de esta carpeta ha creado una serie de eh, subcarpetas, una serie de estructura, que va a ser la que va a contener nuestro proyecto HTML. No es muy complicado darse cuenta que este fichero es el fichero de configuración. Esta carpeta SAS es donde van a estar los ficheros eh, origen, los ficheros fuente. Y, eh, por último, la carpeta Style Sheets va a ser la carpeta en la que van a aparecer los ficheros CSS compilados. Podemos ver que las dos carpetas, eh, tanto la de fuente como la de destino, tienen ya ficheros. Estos ficheros, si venimos aquí los comprobamos, están pensados para la escritura de reglas que tengan que ver en concreto con el Internet Explorer o eh, con eh, medias, como puede ser el print o como puede ser pantallas. Y por supuesto, en las hojas de estilo aparecen los mismos ficheros, pero en formato, en este caso, CSS. Hemos creado el fichero de una manera muy sencilla, con la aplicación, no nos hemos eh, complicado mucho, pero eh, sí que es verdad que dentro de la, de la estructura del proyecto nos ha creado esta serie de ficheros que a lo mejor no nos interesa tener. Es por eso que suele ser más habitual la creación de lo que se denominan proyectos desnudos o proyectos vacíos. Para eso, y ya para partir de ahora voy a utilizar lo que es la consola, voy a creármelo con el comando compass con la opción crear, seguida del nombre del proyecto, por ejemplo ejemplo sas desnudo y de la opción, vale, le doy a intro y vemos a la izquierda que nos ha creado ya otra carpeta, en este, ejemplo, en este caso ejemplo sas desnudo, donde tenemos una única carpeta sas que en este caso ya está vacía, eso sí mantiene el fichero de configuración, es decir, ha creado un fichero muy muy básico, donde lo único que hay interesante es el fichero de configuración. Podríamos, si quisiéramos darle un poco más de información, y podríamos, por ejemplo, eh, decirle que el nombre del directorio en el cual queremos que se, que se guarden los ficheros eh, compilados, los ficheros CSS generados, sea eh, CSS. Eso se hace con la opción CSSdir y se le incluye el nombre del directorio. Vamos a ponerle otro nombre. Y eh, nos creará un nuevo proyecto, en este caso con el, con el sufijo 2, que cuando compile, almacenará los ficheros generados en la carpeta CSS. Eh, ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues o compilando, como haremos ahora, o posiblemente la mejor opción es venirnos, vamos a hacerlo aquí en el, en el brackets, vamos a irnos a el proyecto y vamos a cargar el fichero de configuración. En este fichero podemos ver cuál es la configuración del, del proyecto de, de Compass y podemos ver que efectivamente la carpeta, el directorio en el que va a almacenar los ficheros CSS va a ser eh, la carpeta CSS y que los ficheros SAS van a estar aquí. De igual manera que la carpeta de imágenes va a ser imágenes y que la carpeta donde van a estar los ficheros de JavaScript va a ser JavaScript. Además de esta configuración básica, que tampoco tiene mucha complicación a la hora de explicarse, se explica por sí sola, tenemos algunas que otras configuraciones más que podemos explicar. La primera de ellas, que está comentada, es el formato de salida. El formato de salida hace referencia a cómo el fichero resultante, el fichero CSS, va a estar estructurado. Por defecto, la configuración es nested, es decir, anidada, que lo que hace es que a la hora de escribir las reglas, por ejemplo, en el caso de que una regla que fuera h1span, no haría esto de aquí, sino que intentaría identarla de tal manera que quedase claro que es una regla que pertenece a H1, que pertenece a una palabra adecuada, una regla que define algo que es hijo de H1. Si esa forma de escritura no nos gusta, podemos dejarlo siempre en modo expandido, que es el modo habitual, o incluso podemos elegir el modo compacto, que sería el modo en el cual todas las propiedades están en una misma línea, por ejemplo, algo de este estilo, si no tiene sentido, pero bueno, sería algo así, ¿no? O eh, el formato comprimido un formato que nos minificaría, nos haría el fichero CSS lo más reducido posible, un fichero que estaría pensado para, eh, para entornos de producción. La siguiente configuración hace referencia a lo que son las, eh, los paths relativos de las imágenes, si queremos que sean relativos al proyecto o si queremos que sean indicados de manera absoluta. En este caso está puesto a true, de manera que se definan de manera relativa. La siguiente opción hace referencia a los comentarios de debugging, si queremos que aparezcan o no, y por último, eh, tenemos lo que es la, la configuración más, más interesante, o al menos la más novedosa, que es la que nos va a permitir eh, definir cómo queremos escribir las reglas o cómo vamos a escribir las reglas en el preprocesador. Hemos comentado al principio del vídeo que habían dos formatos, que podemos redactar las reglas de dos maneras diferentes. Hemos hecho uso de una de ellas, que es la SCSS, que es muy similar a lo que sería un CSS normal. Pero SAS también nos permite que redactemos en lo que se denomina formato SAS, es un formato basado en indentaciones. Vamos a irnos a la carpeta SAS de nuestro, de nuestro último repositorio que hemos creado, de nuestro último proyecto, y vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a llamarle eh, fichero01.sas. Vamos a intro, lo tenemos aquí. Y vamos a crear el mismo fichero que hemos creado anteriormente, el fichero que tenemos de ejemplo, que es exactamente este de aquí, pero vamos a crearlo, en este caso lo voy a copiar me lo voy a pegar aquí, y vamos a redactarlo en formato SAS. En este caso, lo que haríamos sería, quitaremos el punto y coma, pondríamos intros, aquí definiríamos h1, y vemos que automáticamente ya el propio bracket nos ha metido un tabulador, nos lo ha indentado hacia dentro, y aquí dentro pondríamos que nuestro, nuestra fuente son, mejor dicho, es el valor de la variable, sin punto y coma. Con este formato, desaparecen las llaves, y únicamente las indentaciones nos indican qué es lo que pertenece a qué. Por supuesto, si queremos compilar este formato, tenemos que irnos al fichero de configuración, que tenemos aquí, e indicarle que eh, nuestra sintaxis preferida no es eh, SCSS, sino que va a ser SAS. Simplemente descomentamos esta línea, grabamos el fichero, y ya lo tenemos preparado para poder hacer la compilación. Bueno, pues solo nos queda ya compilar. Y para hacerlo, vamos a seguir las instrucciones que el propio Compass nos ha indicado cuando hemos creado el proyecto. Aquí lo tenemos, nos está indicando que si queremos compilar bajo demanda, si queremos forzar la compilación, podemos hacerlo con este comando de aquí, y en el caso de que queramos monitorizar eh, los ficheros y compilar al vuelo, de manera similar a como hemos hecho anteriormente con, con SAS, podemos utilizar el comando que tenemos aquí seleccionado. Vamos a, a volver a limpiar la consola, vamos a grabar el fichero origen, el fichero fuente, y vamos a compilar. en El proyecto es, ejemplo, SAS desnudo 2. Está compilando. Eh, ya lo tiene, no ha dado ningún error. En principio parece que todo está correcto. Vámonos a la carpeta CSS. Vamos a comprobar que está. Efectivamente aquí está. Aquí tenemos el fichero, vamos al fichero y vamos a seleccionar aquí y vamos a abrirlo. Y aquí lo tenemos.